Hola, ¿qué tal, Ana, Anayeli? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto este, conocerte ahora en vivo y bueno, conocer de tu proyecto, el cual suena muy interesante. Me preocupa que no esté todavía registrado ante el comité de titulación. Eso te daría precisamente un director o directora que te pueda ayudar a dirigir y hacer mejor el trabajo. Este, Si no lo has hecho, hazlo ya. Si ya lo hiciste, bueno, es cuestión de esperar. Eh, por lo pronto puedes ir avanzando. Yo creo que tienes claridad y esa claridad es la que te puede permitir ir avanzando. Aunque el director o directora te ayude a afinar las cosas. Eh, hay algunas cuestiones que creo que son para otro momento y ahorita me voy a explicar. <risa> eh, en cuanto es que dices que ya hay casos, eh, explicas por ejemplo el de la... Eh, el caso de la... De, de la orquesta sinfónica yo conozco otros dos casos muy interesantes uno es el del, el del ensamble Talipac que es un ensamble de cuerdas que, que forma parte de los grupos artísticos de, del ayuntamiento de Tlaquepaque, que ellos hacen conciertos didácticos para niños eh, van a las escuelas o, los, o las escuelas van también ahí al centro cultural refugio y ha sido muy interesante el trabajo que, que ellos hacen no otro ejemplo es el de la eh, la ópera va a la escuela también es otro proyecto en el que van y cantan ópera, hablan del, del género de la ópera y hacen una serie de actividades muy interesantes además por supuesto del concierto este ahora eh, con respecto a, a qué se pudiera ir avanzando En términos de, del trabajo que tienes que presentar para el, para el coloquio Que es aquí donde tenemos que, que fijarnos la meta Yo creo que eh, hay algunas cosas que tienes que considerar Por lo pronto, lo que te voy a decir ahorita Es como una propuesta de, de cómo pudiera estructurarse Tu, tu trabajo de grado eh, Igual habría que trabajarlo también con tu, con tu director o, o directora, pero la idea de darte esta propuesta es como ver ya, ir viendo la obra, no un concepto, una visión de obra de tu trabajo, porque en la medida que ya tengas más claridad sobre cómo está construido o cómo se puede construir el documento, ya podrás ir avanzando más en su en su conformación. Yo creo que primero tendría que ir una una introducción <ríe> explicando Aquí los motivos, este, la problemática que has encontrado, eh, por qué a, te llama la atención, eh, qué otras experiencias has tenido tú como autora al respecto y como los alcances del proyecto, ¿no? Esto es, ¿qué, qué tanto eh, se va a atender y, y qué, qué implicaría un proyecto de este tipo, ¿no? En la realización de, de la... Eh, del, del proceso académico de los estudiantes a nivel primario porque creo que es a nivel primario y un capítulo 1 donde venga la conceptualización de, del documento en este caso sobre la educación artística qué se entiende por educación artística qué se entiende por formación en artes y para ir bajando sobre la educación musical ¿No? que consiste la educación musical qué características debe tener y eh, sobre todo para la para el, el público destinatario que tú tienes ¿no? eh, sobre educación musical en términos este de formación de profesionales en música sino más bien pensado en el público que tú que tú lleves que tú estés contemplando y bueno la importancia de, de la educación este musical ¿no? para qué eh, educar en música? En, en las escuelas primarias eh, Un capítulo 2 Donde venga comentado Analizado Las experiencias sobre formación musical no ¿Qué, ¿Qué experiencias existen? Tú dices que ya tienes algunas detectadas Bueno, sería interesante Que pudieras exponerlas Identificar eh, Viéndolas no solamente como la explicación del caso Sino a tratando de identificar como su estructura eh, Qué estructura tienen, qué elementos, qué objetivos Cómo lo trabajan, qué estrategias utilizan Si tienes información de los resultados Bueno, un poco de los resultados Y ver la comparación que te pueda servir Como para ir delineando Cuál es una estructura básica de un concierto didáctico Y cuáles son las estrategias que más se pueden este, Considerar como exitosas para el público objetivo Que tú estás este, planteando eh, en, el, en el capítulo 3 creo que tendría que ir la contextualización. En este caso sería la contextualización del sistema educativo, eh, en este caso de, de, de la SEP, ¿no? De, del programa. Tú haces mención sobre que no se considera parte de las matemáticas ni de, la FI, ni, ni de las ciencias sociales, bueno, ninguna uh, materia artística como las otras materias bueno habría que hacer esa descripción ya es conocido por todos pero bueno es parte de tu planteamiento que habría que hacer eh, definir qué escuelas son las que tú vas a, a, a atender si bien es cierto bueno este modo objetivo es, es muy amplio muchas escuelas tú haces mención de que tiene que ver con unas eh, con unas escuelas en la periferia o en, o, o en colonias eh, que requieren cierto tipo de atención, bueno, habría que hacer una caracterización de las mismas, dónde están, quiénes son, qué población de, de, de estudiantes tiene cuáles son sus características socioeconómicas, para poder contextualizar, ¿no? Y, este, el diagnóstico preliminar, dices que vas a hacer una, unas encuestas eh, sobre cuál es su, su conocimiento, su experiencia, bueno, ahí tendrían que ir, si a lo mejor si todavía no tienes la encuesta, no te preocupes, pero ahí tendría que estar esa información, ¿no? Eh, en el capítulo 4 tendrías que describir la experiencia como tal, una experiencia del, del diseño mm. y la implementación de la de, del concierto didáctico, ahí ya tendrías que explicar que se cómo estuvo conformado el concierto, cuáles son las características, qué actividades hicieron y los resultados que fuiste encontrando a lo largo de la implementación de esos conciertos y un capítulo 5 donde vengan las conclusiones bueno si te fijas, es como la estructura general del, del, del documento. En este sentido, yo creo que para el coloquio tendrías que presentar la introducción, o el capítulo uno, eh, el capítulo 2 y si es posible pues un avance del capítulo tres. ¿no? Eh, dado que eh, todavía, tengo entendido, todavía no se lleva a cabo los conciertos Bueno, pues no, no se puede pedir esta parte del diagnóstico preliminar Ni la sistematización de la experiencia Pero bueno, al menos que ya esté claro en un documento Los conceptos, las experiencias y la contextualización De dónde se está llevando a cabo el proyecto no eh, lo, que, lo que alcanzas a hacer en, en su momento Te recuerdo que el coloquio es para presentar avances Discutir, proponer, generar a lo mejor dirás, híjole, es que nada, no tengo mucho de, de, de educación artística, tengo solamente algunas eh, cosas sueltas, bueno, ese es, este es el momento para ponerse a trabajar en ello, y ahí es donde van a salir algunas dudas, y ahí es precisamente estas dudas que te van a servir para en el coloquio, pues plantearlas a tus comentaristas y que te permitan trabajar mejor, y, y hacerte de información. Por mi parte sería todo, y bueno, este... Así que a seguirle con el trabajo y nos veríamos hasta el coloquio.